Estimados alumnos bienvenidos a esta primera tutoría de contabilidad de costos por esta ocasión vamos a tratar la clasificación de los costos de, manufa de manufactura los costos de manufactura como ustedes saben en la contabilidad de costos nosotros hablamos de algunos elementos importantes que hay que clasificarlos entre estos elementos importantes están las tres clases de costos que se cargan a los productos tenemos el, eh, la materia prima directa la mano de obra eh, directa y los costos indirectos cada uno de ellos so es un elemento o una parte del costo eh, los costos primos son los costos que se identifican directamente con el producto entre estos está la materia prima directa y la mano de obra directa y el costo indirecto con la mano de obra directa son los costos de conversión decimos costos de conversión porque son los que transforman la materia prima es decir con la mano de obra y el costo indirecto se van transformando la materia prima una vez que tenemos clasificados o tenemos claro lo cuales son los elementos del costo materia prima mano de obra y costos indirectos podemos pasar a la clasificación de los costos una de ellas una clasificación muy importante y la que nos vamos a referirnos en esta ocasión es la clasificación de los costos en función del volumen de producción la clasificación de los costos en función del volumen de producción viene a ser muy importante en el estudio de la contabilidad de costos puesto que eh, si no sabemos determinar cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables difícilmente podremos llegar a determinar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio es la base para poder establecer nuestro nivel de ventas eh, que tenemos que hacer para no llegar a perder ni ganar es decir cuando nos igualamos al costo cuando eh, nuestros ingresos se igualan al costo y no perdemos ni ganamos sobre esa base nosotros podremos planificar o tomar decisiones oportunas de producción y de también de una de un proyecto de venta entonces si los costos en, en función del volumen de producción se clasifican en costos fijos y en costos variables primero tenemos que determinar cuáles son estos costos fijos son aquellos que si cuantificados en función del volumen de producción no varían aun si la producción es mayor o es menor estos se mantienen fijos a mayor producción menos costos relacionado por unidad ya lo vamos a ver cómo hacemos estos o sea, así si yo digo que los costos se mantienen fijos y luego digo cómo menos en relación a la unidad ya veremos con un ejercicio claro y concreto en tanto que los costos variables cambian en relación al volumen de producción y en cambio se mantienen constantes en función de la unidad entonces viene a ser lo mismo una contradicción en función de los costos fijos cambian en función del volumen de producción sin embargo se mantienen fijos o constantes en función de la unidad al hablar de costos fijos y costos variables podremos determinar también que hay costos que mantienen las características tanto del uno como del otro a estos les llamamos costos semifijos o semivariables poseen las dos características un ejemplo típico de, de este tipo de costo es la energía eléctrica eh, fijo para la iluminación y sin embargo variable en función al consumo de energía que lo hacen por maquinaria es decir mayor producción más eh, la maquinaria tendrá que estar encendida durante más tiempo y por lo tanto el consumo de energía será mayor aquí tenemos ya un cuadro de cómo se determina exactamente en función al total de producción y en función al costo por unidad el costo variable en función del, del costo por unidad es fijo. El costo variable en relación al costo total de producción es variable. El costo fijo en relación al costo por unidad es variable. Y el costo fijo en relación al total de producción es fijo. Como que tenemos un poco de, de cambios en los conceptos, sin embargo, en el siguiente ejemplo lo vamos a determinar claramente. Vamos a suponer para una empresa dos meses, mes 1 y mes 2, en el cual los costos fijos y los costos variables para un mes y para otro mes son exactamente los mismos. Sin embargo, lo que va a cambiar es la cantidad de unidades que se producen, es decir, el volumen de producción. Vamos a ver. El ejemplo nos dice, mes 1, 100 unidades, mes 2, dos, 200 unidades los costos fijos tanto para el mes 1 como para el mes 2 tenemos arriendo de local 100 dólares sueldo de jefe de producción 500 dólares total costos fijos 600 dólares mes 2 200 unidades costos variables materiales 3 cada unidad materiales 6 cada unidad total de costo variable por unidad 9 dólares considerando esto tanto para el mes 1 como para el mes 2 entonces, vamos a ver el comportamiento en sí ya de este costo, el costo variable. Si hacemos el cálculo para el mes 1, el costo variable es 9 dólares. Entonces, la unidad me va a costar exactamente igual en el mes 1 como en el mes 2. Vamos a suponer que yo quiero eh, elaborar, para poner un ejemplo más claro, un, oh, un texto, el texto de costos y aquí se va un cuarto de cartulina por unidad, este cuarto de cartulina. ¿Tiene de precio 25 centavos? Pues independientemente de cuántas unidades yo vaya a hacer, cada unidad tendrá la cartulina que tiene en la pasta de 25 centavos. Es decir, que el costo será fijo en función de la unidad. En este caso, para el ejemplo que pusimos, son 9 dólares y 9 dólares. Mes 1 o mes 2. Como vemos, el costo variable en función de la unidad es fijo no nos ha cambiado en cambio en relación al costo total de producción qué es lo que vamos a decir bueno yo necesito 9 dólares por cada unidad si yo produzco 100 unidades en el mes 1 lo que yo he necesitado de costo variable son 900 dólares multiplico 9 por 100 y tengo 900 dólares sin embargo en el mes 2 yo quiero hacer 200 unidades y sé que por cada unidad necesito 9 dólares entonces yo cuánto voy a necesitar 9 por 2, $1,800 dólares. Aquí ya vemos el comportamiento diferente, el costo variable en función al total de producción varía. $900 en el mes 1, $1,800 en el mes 2. De la misma forma vamos a ver el ejemplo con el costo fijo. El costo fijo me dice que en total necesitamos $600 dólares, $100 en rentas y $500 del jefe de producción. En relación al costo por unidad, ¿qué es lo que voy a hacer? yo digo que yo independientemente de cuántas unidades voy a gastar 600 dólares sin embargo si yo quiero cargar el costo unitario de este valor del costo fijo que tengo que hacer 600 lo divido para las 100 unidades del mes 1 y obtengo un costo unitario de 6 y sin embargo 600 divido para 200 unidades del mes 2 y obtengo un costo unitario de 3 es decir que el costo fijo en relación a la unidad es variable a mayor producción tendré menor costo fijo a menos producción mayor costo fijo por unidad si hablamos ya en relación al total de producción independientemente de cuántas unidades se haga en un mes pues yo tendré que pagar los 100 dólares de arriendo y tendré que pagarle los 500 dólares al jefe de producción mes 1 pagaré los 600 y mes 2 pagaré los otros 600 entonces el análisis viene aquí en qué es lo que lo que me varía para yo hacer un análisis del punto de equilibrio que les decía que es importantísimo saber clasificar los costos fijos ¿Qué es lo que vamos a determinar cuánto es mi costo variable y cuánto es mi costo por unidad en el caso de los costos fijos para saber cuánto es lo que yo tengo que recuperar eh, en ventas o en ingresos para no llegar a perder ni ganar creo que eh, con, ese, con ese ejemplo nos ha quedado claro la clasificación de los costos de acuerdo al volumen de producción muchas gracias y hasta la próxima